Hola qué tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos acá en un nuevo video Y bueno chicos, nos encontramos hoy para dar información, bueno información, ahí no sé, algo que descubrieron Que son los Gauntlets, como saben, en la 2.1 no están habilitados, ¿vale? Salió la 2.1 pero los Gauntlets no estaban actualizados o como sea Que básicamente son como Magpacks o algo así, que traen islas y esas islas traen bastantes niveles Como lo vimos en Geometrias war ¿vale? Eh, y las tres primeras de ellas creo que son nueve en total, o sea nueve en total eh, islas y niveles son más de 15 creo no estoy bien seguro pero bueno la primera se llama fire la segunda ice y la, y la tercera po potion todos ya habíamos visto estas tres ya las habíamos visto todas así que pues bueno eh, las otras tres son shadow lava y bonus bueno esas son las otras las otras tres son la demon time y crystal bueno eh, sí estos ni van subiendo como la dificultad como lo hacen los magpacks vale eh, van subiendo la dificultad como lo hacen los packs. Este video lo voy a dejar en la descripción. Sí, lo voy a dejar en la descripción. Así que, pues, para que ustedes vean lo vean y no vean que esto es solo mío y que, que es pues, fake y toda esa mierda. Pues, a veces gente se inventa cosas de esas. Así que, pues, bueno, ahí vemos que. Bueno, entró un en coso y vean. Vemos que ahí están todos los niveles. Ahí vemos que entró al Fire eh, Gauntlet. Y vemos que ahí hay son como islas. Y esas islas son niveles, ¿vale? Esas islas son niveles 5 islas por cada cosa eso de Gauntlet. Y pues, sí. Eh, sí, eso es básicamente los gauntlets, Yo me imaginaba lo mismo, ¿vale? Me imaginaba lo mismo, ya que antes habían descubierto todo esto. Pues ya todos sabíamos, todos. Sabíamos. O sea, la 2.1 ya sabíamos que iba a ser, ya sabíamos que te iba a traer y todo eso, ¿vale? Así que no hay ninguna sorpresa, ¿vale, chicos? Así que, pues bueno, nos vemos en un próximo video. Y sí, chicos, eh, abajo en la descripción, o oh, bueno, aquí arriba estará apareciendo el canal donde voy a subir, bueno. Voy a subir los fails y voy a subir, digamos, niveles de, de, bueno, de todas las estrellas, ¿vale? Voy a seguir subir niveles, o sea, niveles que ya no subo en este canal, o sea, niveles demons, bueno, los voy a subir en el otro canal, ¿vale, chicos? Y, pues, acá lo dejo como más para información, más de tops y cosas de esas, ¿vale, chicos? Este canal lo dejo para esto y en el otro se sí va a subir eh, de... De auto para arriba, vale chicos Así que pues bueno, arriba eh, arriba a la derecha Están viendo el canal, o si no Abajo en la descripción, estará también el canal Para que vayan y se suscriban Y que, que el canal tenga apoyo, vale Para que pues bueno, eh, siga continuando Subiendo todos los niveles y todo eso Y los demons, y fails que haga Y toda esa wea, no, así que pues bueno chicos Espero que se suscriban, y nos vemos Hasta la próxima, adiós